Como todos los miércoles estamos acá con Laura Domínguez, conductora de Arroba Joven. En esta oportunidad nos fuimos a Estados Unidos, ahora ella la va a presentar a su invitada de lujo. Le damos la bienvenida a la tarde del magazine. Hola, Lauri, ¿cómo va? Hola Karina, ¿cómo está? el día frío, ¿vos bien? ¿Todo bien? Muy bien, ahí se te ve toda al rojo vivo, a mí me gusta. Pero sí, pero mí me saqué un poquito el rojo vivo, ¿viste? Este. Bueno, el otro que... día tenía todo yo el rojo vivo, ahora <risa> nada. Así, más tranqui, onda, onda tranqui. Y acá estamos sí. viajando un poquito, Karina, así que agradeciendo a la gente que se engancha conmigo, eh, pero bueno, voy a presentarla ahora a ella, en arroba joven. Bueno, nos llevás eh, el tema de hoy, de arroba joven, nos llevaste a Estados Unidos, ¿de qué van a hablar? Y más o menos era a charlar un poquito con cómo se está viviendo también esto en otro contexto y en otro lugar del mundo, eh, el tema de la cuarentena con los jóvenes. La idea es traer jóvenes, pero vos viste cómo están los jóvenes últimamente. Yo intento por todos lados, pero están un poco eh, rebeldes, el más chiquitito. Es muy difícil eh, trabajar por este medio con realmente con los jóvenes, estar en Zoom y que quieran mostrar sus caras, los vemos, ¿no? Y con los peques también cuesta porque por ahí hablan, pero he charlado con muchos y después ven la cámara o ven esto y se largan a llorar. Entonces hay como, un, hay un, una pequeña resistencia y hay que comprenderlo. Entonces trabajamos con los padres de los chicos o representantes de los adolescentes, peques, jóvenes en, en realidad. Así que bueno, hoy nos fuimos hasta Estados Unidos. Perfecto. Entonces le damos la bienvenida a tu invitada, ¿te parece? Le damos la bienvenida a ella, le damos la bienvenida a Amelia Laiño, que le voy a agradecer un montón. Amelia, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por allá? Y acá estamos, acá estamos un poco parecido a ti, este, como vos me contaste antes, un poco libres de esto de la, cu de la cuarentena, ¿no es cierto? Pero bueno... Yo te tengo que agradecer en primer término el, el, el haber estado acá, Pues intentamos que estuvieran contarles que, que Amelia es eh, docente, eh, psicopedagoga, ¿no Amelia? Sí, sí psicopedagoga, psico está viviendo, tiene cuatro hijos, ahora que no me quisieron a... salir ninguno. <risas> ninguno quiso salir, tal cual, y ahora me vas a contar cómo se llaman, y me vas a contar un poquito de tu vida allá, en, en, específicamente en Houston, ¿no? Bueno, bueno eh, nosotros ya por segunda vez vivimos acá en Houston. Eh, fuimos trasladados por la empresa que trabaja mi esposo y vivimos en el mismo barrio que vivíamos cuando estuvimos viviendo acá. Hemos vivido en varios lugares, eh, pero en este estamos como hace un poquito más de tiempo. Eh, soy profesora en educación preescolar y psicopedagoga. Tengo cuatro hijos. Dos que están en la facultad y dos que están en el secundario uno y el otro entrando al secundario. Pero bueno, no quisieron eh, conectarse porque les da vergüenza y las más grandes no quisieron conectarse porque están con exámenes finales en la facultad. Contanos Amelia, eh, tus dos hijas están estudiando acá en Argentina, ¿no es cierto? Y, y los, otros dos? En, los otros dos estudian acá y las otras dos estudian en Argentina. En este acá momento hay... con vos. Sí, ahora están conmigo. Acá el tema del colegio, como el colegio es un calendario escolar diferente, el colegio claro. terminó la primera semana de junio. No nos agarró en el principio de año como pasó en Argentina. Entonces, ¿Y allá eh, cuándo empezó el tema más fuerte de la, de, de la pandemia? Recién empezó después de las vacaciones de primavera, que son en marzo. Ellos tienen 10 días en marzo libres. Y cuando Ajá. volvimos, que es alrededor entre el 18 y 20 de marzo, depende del distrito escolar, comenzó a ser la modalidad virtual. O sea que ya no volvieron al colegio. No, no, no volvieron, ¿No? volvieron no. al colegio, tuvieron bueno, las clases online, tuvieron que dar las materias de esa forma, y solamente a partir de mayo comenzaron con toda la parte de deportes que es dentro del colegio, entonces tuvieron un par de días, hasta la semana pasada, de, de entrenamientos de deportes que son dentro de las actividades electivas del colegio, que son aparte, que son a la tarde, y eso se había suspendido también. Ajá, también lo no Claro, se había suspendido por el tema del contacto físico, pero luego lo levantaron, y ahora como en, la, en Texas, eh, que te digo que tiene... Casi 30 millones de habitantes, o sea, solamente Texas es grande. Eh, todo el estado de Texas subió mucho los casos porque, como empezó el verano y se abrieron las piletas y ah, se abrieron los parques para los chicos y bueno, un montón de actividades que antes estaban cerradas, como que eso eh, generó que el contacto sea más estrecho y subieran los casos. Entonces ahora desde el lunes volvimos supuestamente a la fase 1 pero bueno, acá eh, es diferente, es porque es como si vivieras adentro de un barrio cerrado, entonces vos puedes caminar libremente, ir al supermercado, a la farmacia, a todos lados, nadie te, nadie te para ni tenés que pedir ningún permiso. ¿Qué sería, bueno, Amelia, volver a la fase 1, por ejemplo, en Texas? En Texas están... es que eh, los lugares de comida y ropa eh, te hacen hacer una espera si hay más de cinco personas adentro del local, en los locales hay eh, como señales de piecitos para que vos te pares por donde te digan. Eh, obligatorio el barbijo no es, acá en Texas por ahora. En otros estados sí, pero en este no. Y lo único que te piden es que cuides al otro y te cuides vos. O sea, que no invadas el espacio del otro. Y la y, gente lo respeta. Sí, sí, sí, la gente lo respeta. Yo he ido el sábado justamente, que fue que dieron esta alerta. Fui a buscar unas cosas que... Las encargamos online, por lo general, para no ir a los lugares. Y había gente, pero bueno, si sí hay más de ciertas personas en los locales que hacen esperar. Y o los sea, restaurantes y bares están cerrados. O sí. sea que en pleno turismo, Texas vuelve a la fase 1 con el turismo uh -huh. mismo, donde eh, restaurantes y bares cerrados. Sí, cerrados. Y en unos o bares, sea, algunos están abiertos, pero no venden alcohol después de las 12 de la noche porque ese es el problema, que la gente se relaja y, bueno, y no, no respeta lo que supuestamente tienes que respetar. ¿no? Y contame desde el lugar de, de, de los adolescentes, vos que tenés a, lo, a los dos pimeos ahí, a los dos chicos, a tu, a tu cuatro hijos con vos, hmm. el tema de las salidas, ¿cómo se manejaron allá en, en, esa, en Texas? En Mira, al principio nosotros nos habíamos ido de viaje encima, cuando se dictó que el colegio no iba a ser más y que se iba a hacer online, así que nosotros volvimos, y primero fue no salís más, eso fue lo primero, que la verdad respetarlo acá que es al aire libre todas las actividades, es como duro. Al principio, bueno, eh, me costó más con Valentín que es más grande, que cumplió 16 años, entonces no entendía por qué, ni, y le dan como minimizan el virus. En realidad si ves las estadísticas es verdad que con la gripe, la neumonía muere más gente, pero el tema es la transmisión rápida de este virus, entonces en lo, ellos se relajan mucho. Entonces salen y dicen, que me voy a lavar las manos, que a mi amigo, o sea, hacen más el contacto corporal que capaz uno más, más grande no, no lo necesita tanto. Eh, y el más chiquito no entendió y dijo, bueno, cuando digan de salir, yo salgo. De hecho, salió y empezó todos sus campamentos de fútbol. Pero bueno, ahora los cortaron todos y mandaron todo a hacer como prácticas online y tiene que hacer una cierta cantidad de ejercicios. Y, y bueno, en lo que más a mí me afectó fue en el colegio, porque en el colegio eh, los chicos que yo tengo son chiquitos, entonces como que los papás mismos me pedían por favor que me conecte al Zoom, que les haga actividades, de hecho preparé un montón de cuentos hablados con títeres, les grabé mensajes, independientemente que el colegio que yo trabajo es una vez por semana, porque es un colegio de Argentina, o sea, lo hacen además del colegio inglés. Entonces, eso sí si nosotros los maestros que estamos en el colegio y la directora trabajamos muchísimo en eso, porque afectó mucho la parte emocional. Sí. Muchísimo. Eh, ¿con, ¿Con qué edades está trabajando María Amelia? Eh, tengo una sala de transición de 5 y 6 años y son todos nenes eh, que cada uno tiene su situación particular. Algunos toda la vida sus papás en su casa les hablaron en el idioma castellano, otros no y les da vergüenza hablar, otros hablan solamente inglés. Eh, después también tengo nenes con capacidades diferentes. entonces es muy, fue muy difícil el tema de que acá en algunos colegios, no en el de mis chicos, pero en algunos pasó como en Argentina, que las maestras no se conectaban. Claro, entonces sí, los sí, chicos claro. esperaban claro. eso, que, que yo me conecte, que ¿qué le vas a hacer hoy? Y bueno, y les, les compartía como cuando estaba cocinando una receta de cocina argentina, bueno, un montón de cosas que los papás estaban súper agradecidos, de hecho ahora quieren tomar conmigo porque quieren continuar haciéndolo porque están adentro y todos viven en la ciudad de Houston, que ahí sí hay muchos casos y no pueden salir a la calle. Entonces eh, es diferente que acá de donde yo estoy. pero específicamente en qué lugar estás alejado de la ciudad de Houston? Sí, estamos como a una hora de auto. La ciudad se llama The Woodlands. Ajá. O sea que el sistema más o menos que se utilizó en Estados Unidos para las clases fue más o menos parecido que las plataformas que estamos utilizando en Argentina. Eh, sí, la que menos usamos fue Zoom, por el tema de que acá, por ejemplo, la parte de la privacidad como que es muy eh, minuciosa como la investigan. Entonces, como los colegios tenían eh, en sus plataformas... Eh, la cuenta de Zoom, pero a veces había gente externa que se mete porque es como algo público. Entonces, esa plataforma justamente fue la que menos utilizaron. Eh, eh, nosotros manejamos. Sí. Claro, sí. Yo, yo soy cero tecnología, mi mí me Zoom, me sacas de Zoom y es como que no sé para qué sí. otro lado correr. O sea, acá la, la, la red que, que donde se puede meter un montón de personas que vos podés hacer conferencias es Messenger también. Eh, claro. No sé no, no sé, pero mirar qué bueno lo que me estás diciendo. Lo que Porque es. bueno, distinto si vos tenés un ID, como tienen ustedes, que es privado de la radio. Pero claro. si vos no tenés cuenta y, y te metes a hacer un meeting con una persona 40 minutos, es gratis. Entonces al sí. ser gratis, gente que ve que estás en el meeting se puede ingresar. Nosotros por eso con el colegio hicimos como un bloqueo de nuestra cuenta y trabajábamos con eso... Eh, trabajábamos con eh, Google Talk, que es otra sí. plataforma, y con CISO. CISO es una plataforma educativa que es muy buena, que vos podés subir tus mensajes eh, agregándole música, animación, fotos, y a la vez los chicos pueden hacer las tareas ahí, no necesitan imprimir nada ni hacerlas en el cuaderno. Entonces Ajá. ellos eligen su sistema, si lo quieren hacer con dibujo de flores, dibujo, dibujo, eh, escribir en color, hacer, eh, copiar y pegar una, una foto y pueden mandar mensajes de voz, canciones. Entonces ese, como son chicos chiquitos, nos funcionó muchísimo. Y, y ahora estamos ingresados, que ese lo debes conocer vos, en el desafío de leer. Ahora la escuela de Houston aparece como un puntito chiquito de los argentinos que van a la escuela. Y ya tenemos 118 libros leídos de los nenes de nuestra escuela, y es una escuela muy chiquita. Son o de sea ese. que es es una biblioteca dentro de tu escuela. Claro, pero la da el gobierno de la ciudad. Vos acá, te es como, acá es como biblioteca, si sí, los libros te aparecen en, en internet y podés ir claro, a en la biblioteca. Sí. Y vos te has, agregás como escuela, nosotros nos agregamos como la escuela argentina en Houston, y ahí nos dieron un password, y vos podés agregar a tus alumnos. Entonces ganan medallas, es, es, muy, es muy muy bueno el sistema, la verdad que nos funcionó súper bien. Justamente hoy nuestra directora puso que había 118 libros leídos, y se acaban de ingresar en junio. Wow, qué bueno. Ustedes ya las clases obviamente terminaron, empezarían sí. de vuelta en, en agosto. En agosto. ¿Y qué perspectivas tienen con, con esto que está pasando ahora? Más con después del turismo, ¿no? Mira, ellos dijeron que van a empezar Que lo que te van a dar es la chance de que si vos no te sentís confortable Que tu hijo vaya al colegio, porque acá los grados son diferentes Tienen muy poca cantidad de alumnos, pero son ¿Qué clases... de alumnos? 18, 18. Ah, qué maravilla. Entonces, el colegio es público, pero tiene una limitación en el aula, ¿no? pero a la vez eh, cada alumno a partir del secundario hace sus elecciones de prim desde primer año de qué materias quiere elegir. Entonces van a historia 18 alumnos, que otros 18 alumnos van a matemática y no conocen a los de historia, es como diferente el sistema. Y después tenés las materias comunes, que son las de fútbol, eh, golf, tenis, lo que sea que, que tomen de electivo. Entonces ellos lo que plantearon es que podés hacerlo online si te sentís inseguro, porque son colegios de muchos chicos, no es el mío, el mío tiene 60, porque recién abrimos el cuarto grado, o sea, recién <risa> inició nuestra. Eh, y eh, podés también elegir la modalidad presencial. Que la presencial va a ser una semana sí y una semana no. Con eso lo que van a lograr es que si realmente siguen los brotes, se vaya la gente contagiando ah. paulatinamente. Porque sí, eso sí, no. Eso es, no, es que eso, ¿sabes qué pasa? Que mientras no esté la vacuna, tarde o temprano va a pasar. Porque no, es imposible tener a niños entre los 3 años a los 18 adentro perpetualmente, ¿entendés? No, no lo podés sostener sí, eso. Sí, emocionalmente es muy malo. Emocionalmente sí, los es, chicos están muy tristes. ¿entendés? Es lo que vamos diciendo desde acá también y lo que vemos en algunos hogares, ¿no? Que sobre todo los adolescentes, pero también los sí. chiquitines, eh, emocionalmente los está... Eh. Porque vos pensás, una sala de cinco o de cuatro, vos la abrís. Yo, por ejemplo, nenes nuevos, por Zoom. Es como, es como algo raro. Más, no sobre me... Todo, sobre no me los... conocen, o sea. No, no te conocen, y aparte, los más chiquitos que viste que necesitan el contacto, el piso, claro. ¿no? siempre hablamos lo mismo, ¿no? Si bien el adulto y sí. los chicos de, de 15, 16 son más uh -huh. esquivos al, al abrazo, pero así sí claro. los, los pequeños son esa, esa cosa pura de querer abrazarte. Yo creo ¿sí? que hay como tres grandes bloques en la parte emocional de los chicos: contable. Para mí terrible la parte del contacto social y las la relaciones interpersonales en las salas primarias, entre 4 a 6 años. Después cuando egresan del séptimo grado, mi hijo egresó del séptimo grado, no tuvo su cierre. Claro. Sus maestras le mandaron mail, te felicito, me hubiera encantado verte, ellos hacen una fiesta especial para el séptimo grado. No lo, tuvieron. no lo tuvieron. Quinto año. Se me paran los pelos, te digo, porque es horrible si te pones a pensar. Sí, sí, me eh, imagino en el lugar de ellos. Claro, quinto año, nenes que se van a su viaje egresados. El año que viene, sí, nos vamos el año que viene. Todos en la facultad, uno puede, otro no puede. El grupo ya no es lo mismo, por más amigo que seas. Entonces, claro, otros viajan a estudiar a otro lado, como te pasó. Otros viajan, con tu o se vuelven a su provincia, si son, están en capital y van a la provincia, o los papás se quedaron sin trabajo, que eso también pasó en un montón de lugares. Eh, son situaciones que yo, eh, por eso digo que ahora los nenes son P.A.S. Personas altamente sensibles. Porque vos, no sí. sé si te pasa con Tiago, pero una cosa que antes decías, si a tu hijo no le afectaba, ahora lo hace llorar, mismo a los adultos. Pero es el tema de la empatía, de la comunicación, de la necesidad del contacto social, de la necesidad de jugar y pelearse con alguien, no virtualmente, la, ¿entendés? Las necesidades de un niño, ¿no? Las características sí. normales de un niño de 3 a 5, las características normales de hasta 10 y las características normales de un adolescente. Sí, porque en su todos adulto. en algún punto que era lo que yo hablaba con Candelaria, que es la más grande, le digo, mira, esto es mundial, pero todos en algún punto están afectados por su etapa emocional, ¿entendés? Porque a cada uno lo agarró en una etapa diferente. Ella su mejor año de la facultad porque está haciendo la tesis, el año que más se iba a reunir con sus amigas, se reúne online. No es lo mismo así, por más que obviamente otros están peor, porque uno siempre puede mirar de que hay otras familias que le están pasando súper mal, o que tuvieron un caso de COVID y alguien falleció, o no sé, o que están en, están en otra situación económica. Pero bueno, es como muy duro y difícil para los chicos procesar toda esa información. Y los míos, no es que están desesperados por empezar el colegio, pero yo en todas las encuestas puse que quiero que empiecen presencial. Porque la parte social es muy importante y va a traer todo un tema emocional. La en vincular. cuanto a la educación, en cuanto a los vínculos, en cuanto a que vos decís, nada, mejor me quedo, no sé si es lunes, martes, miércoles, vos viste, ¿qué pasa eso? Uno pierde sí, sí, la no noción todo. temporal, o sea, porque está encerrado y la perdés, y es innato, o sea, te pasa porque hace un montón de tiempo que estás así, entonces te pones a hacer 150 cursos, ok, clases de gimnasia, un montón de cosas, pero llega un momento que necesitas el, la empatía con el otro. Contame Amelia ¿y, y tus hijos pueden eh, reunirse con sus amigos en forma física sí, hoy. Sí pueden, pero en este momento como esta semana subieron tanto los casos yo ahora justamente no los estoy dejando. Pero ellos sí se estaban reuniendo, de hecho han venido a dormir acá. Pero de familias que yo sé que están en la misma que yo, que, no lo, que los cuidan, ¿entendés? no de no gente que no conozco. Ellos tienen amigos. Bien cercanos, que ya hace rato que los conocen, que son argentinos, y, y bueno, han venido acá a dormir y todo. Pero yo sé que los padres los cuidan como los cuidamos nosotros, entonces sé que no están, ¿viste? Haciendo. Allá los boliches, eh, las confiterías, eso, no, eso está está todo cerrado: cerrado. Sí. festivales de rock, festivales todo de, todo, de, de, de, de eh, todo es delivery, vos puedes ordenar, ordenar online y, y lo vas lo, ah, si y lo buscas o te lo traen a tu casa. Y, y nada de festivales, no, nada. Ahora claro. había el Festival de la Independencia de Estados Unidos, es esta semana que viene, el 4 de julio. Claro. El domingo es, me parece, ¿no? Sí, el domingo. Eh, y eso es fiesta de juegos ar artificiales, juegos para chicos, todo en el parque, al aire libre, todo, y suponían todo. Van a tirar los cohetes, pero no van a. No van a hacer la fiesta que hacen todos los años, que es una de no las. No va fiestas. a haber reuniones de gente, menos este. Oh yo o no creo estás diciendo que el barbijo no se usa ya. Claro, lo usa cierta gente y cierta no. Vos vas al supermercado y ves un poco más de la mitad de la gente que lo usa, claro pero no como en Argentina la gente adulta mayor, más los jóvenes. Es al revés acá, los adultos no, no lo los usan. No Están repodridos re de la cuarentena. Y acá también es como que la libertad social y la libertad individual es como muy fuerte, ¿entendés? Entonces, salvo que sea un mandato del presidente, no lo, no, no lo acatan. Pero, pero sí mantienen la distancia, vos estás caminando y se pasa para el otro lado. ¿no? Que se sí, pero no hay una transgresión, o se ve una transgresión a las reglas, por ejemplo, No, no, no, por eso, porque cuando... le mete multas, no, no, no, eso no. ¿Qué pasa sí. cuando vos transgredís a un niño... Acá, por ejemplo, no podíamos bajar a la playa, un hecho, ¿no? En, una, sí. en la fase 4, la fase 3, una mm. cosa que vos decís, bueno, la playa que es tan amplia, donde, el oxígeno, claro. donde lo tenés, pero bueno... No, acá las playas, acá en Texas están abiertas, están cerradas. De hecho, mis amigas han ido la semana pasada a Corpus Christi, estuvieron una semana. ¿Siempre estuvieron ¿Sí? abiertas? Sí, siempre acá. Florida la cerró, pero acá Texas no. Y eh, si hay, viste, menos cantidad de gente, eso sí, pero, pero sí, están abiertas. Nosotros acá tenemos una que es la más cerca, que es la de Galveston, que está como a una hora veinte de acá. Y eh, si los chicos, por ejemplo, van a la pla ah, bueno, van a lugares así donde no respetan su, su distanciamiento, o no respetan lo que dice el, la regla, o lo que baja el presidente, eh. Eh, en ese caso, para cada uno de los lugares, porque también deben ser por lugares donde haya mayor contagio, que tienen fases, ¿no? Sí, o es, sí. Todos iguales. No, eh, el, dijeron que si siguen subiendo los casos va a ser mandatorio para todos. O sea, Toda, pero todavía nosotros no llegamos a esa fase. lo que pasa. No llegaron. Uh -uh. Eh, y allá, la, bueno, eso es lo que iba, ¿no? El transgredir, eh, ¿qué pasa si vos transgredís una regla que mandó el, eh, que bajó el presidente? Vas preso. Me, vas preso, uh -huh. así de simple. Pero bueno, eh, sino que si vos manejás alcoholizado con tres cervezas, eso para ellos es límite para... Nosotros tenemos, un, tenemos conocidos que les ha pasado. Pero acá esto es más muy... allá de la cuarentena. Eso, eh, eso es más esto allá pasa, de la Son así rígidos con... Rígidos, no. ¿sabes lo que tienen? Es que acá se respetan tres cosas. Ellos respetan, aunque el presidente sea lo que sea, lo respetan a rajatabla. Nunca jamás le van a... Dar una contra pública. La policía está como más arriba de todos. O sea, vos te para la policía, vos no te bajás del auto. Esperás es que el señor te diga qué es lo que quiere que hagas. La policía es muy respetada acá. Y algunos son de una manera, pero no son todos agresivos, ni, ni te tratan como mal. Como vimos en televisión. Claro, no. Eso no. fue un caso extremo. Después, por ejemplo, los médicos son súper sobrevalorados y los maestros también. Tienen como ciertas normas que ¿entendés? las respetan y pienso que depende también de que como que la verdad la toman como verdad absoluta. Si vos decís, yo soy Laura, trabajé en Ostende, Pinamar de maestra, ese es mi currículum, ¿está bien? te dicen, no te piden papeles, nada entonces porque o sea, la creen gente, en tu por palabra, lo general no miente sí. creen tienen en otras palabra. cosas negativas también como todos los países ¿viste? hay cosas que capaz no estás tan de acuerdo pero en cuanto al, a la libertad de tu espacio y a cómo se llama eh, la libertad del otro y el tener tus cosas y que nadie te las saque esas cosas son como muy como muy, muy, muy tenías en cuenta, sobre todo la empatía. ¿no? en la población, o sea, no es que vos porque dejes las bicis afuera te va a venir uno y te las va a sacar. Es más, yo la tengo hace más de un mes ahí afuera. <risa> en Pinamar pasa lo mismo, porque es más sí, o menos, como que... es muy parecido el barrio que yo vivo, a mí me hace acordar mucho, porque está lleno de pinos, árboles este, eh, por todos lados, eh, y hay muchos espacios verdes, bueno, puedes ir a caminar a... Sí. Es como que tenés un poquito más de libertad, como me dijiste el otro día, ahora más que están en sí. el verano. Eh, igualmente, ustedes ya desde la educación misma, vos me dijiste que es una educación pública, uh -huh. recuerdo que en algún momento me has contado que ya tenían, trabajaban, eh, vos tenías todos los datos de tus hijos en, ah, en una sí, plataforma, la, la plataforma, ¿no? sí, sí. Sí, eso ellos tienen un sistema, eh, tienen dos, uno que se llama Canvas y el otro se llama robin Independent School, que es en el distrito que ellos van, y vos entras ahí como el parents, que vendría a ser la mamá y el papá, y ahí vos tenés todos los años, todas las boletines, qué día faltó, en qué materia necesita ayuda, qué te recomienda el consejero o el psicólogo para ayudar a tu hijo, eh, y, el, y el Canvas es un sistema que ellos también lo usaron ahora en la cuarentena, que es donde suben las tareas. Entonces te avisan, este es el libro que vamos a usar, estas son las páginas que hay que leer, la maestra va a dar el zoom para que vos escuches la clase y después tenían otro de preguntas y respuestas, si alguien quería para los test y todo eso. O sea, que el cambio que hubo es solamente que te quedaste en tu casa, pero en realidad ya están acostumbrados sí. a manejarse... En eso están acostumbrados. En el colegio nuestro no, porque es un colegio nuevo, va a tener tres años en agosto. Entonces nosotros no teníamos solamente el Google Drive, teníamos, de plataforma virtual. Y ahí tenemos todas las bases del colegio, pero no teníamos toda la otra parte. Entonces y tuvimos en caso, que, que ponernos sí. a ver, porque no... En el caso de los docentes, o sea, nos eh, pasó como acá, porque hablo de lo personal, eh, nos encontramos de repente con, con las páginas y con cosas nuevas que no sabíamos manejar, más uh -huh. allá de lo administrativo, que sí, pero temas nuevos y palabras nuevas. El, sí. el Google Go, no sé cómo era el Zoom, que era nuevo, el Meeting, que es nuevo, Classroom, que no sabíamos cómo entrar los códigos, y sí. demás, eh, el Drive, mandar a hacer planillas. ¿Pasó lo mismo o eso ya ustedes estaban Nosotros, más acostumbrados a hacerlo? En, en mi colegio, clase? todos... Teníamos, eh, ya manejábamos al 100% el Google Drive y toda la plataforma de mover los archivos y de hacer las planillas y todo eso lo tenemos desde que inició el colegio. Nos llevó un año prepararlo, o sea, sí, no es que lo tenemos mira. y no nos costó. Pero las bases del colegio y todo eso que fue hecho entre todos, eh, lo hicimos así. Y las otras plataformas, entre las maestras, lo que hicimos es tomar entrenamientos y cada una tomaba uno diferente. Entonces después hacíamos una reunión obligatoria semanal de dos horas y nos, nos compartíamos los conocimientos. Y eso nos sirvió un montón, porque tenemos multimaestras, yo digo, porque tenemos una chaquenia de un pueblo súper lejos de la capital de Chaco. Tenemos una correntina, eh, tenemos otra chica de Chipoleti y dos de Buenos Aires. Así que estamos como cada una, además todas, la mayoría son súper formadas, y las cuatro chicas que trabajan conmigo, dos ya llegaron a directoras en Argentina, y ahora están de maestras, así que son chicas que no tienen solamente ¿viste? el bagaje de, de haber trabajado en un lado nada más, sino que pasaron por todos los estadios. Entonces eh, nos compartimos, nos sirve mucho eso de la reunión interdisciplinaria. Oh, buenísimo. Porque, o sea, que son agentes multiplicadores. Y, sí, porque. Y trabajan todos en conjunto. Hemos tenido problemas con chicos y a mí me han pedido hacer informes y yo estoy de maestra y los he hecho por donación al colegio y todas las maestras son así, muy solidarias. Entonces, sí, un poco está lo mismo está pasando acá en la Argentina. Claro, es un muy lindo grupo de trabajo. Sí, yo tengo bueno mis. Mis compañeras del profesorado, no, no de la facultad. las de la facultad nos reunimos una vez por semana y hacemos meeting de, de temas que hemos visto en la facultad de Psicología. Y las del profesorado, una es eh, directora de los jardines de infantes en el Ministerio de Educación, ella es observante, después se recibió de psicóloga y de Ciencias de la Educación, y ella me pasa un montón de, de ideas, y me dice cómo están funcionando allá, y cómo ella trabaja para la parte pública. Y es un, yo pienso que es un entrenamiento constante, y más ahora. Nosotros sí, hemos tenido... Constante. Sí, porque no nosotros hemos tenido, desde que, desde que terminó el colegio, que era presencial, que teníamos una reunión por semana, hemos tenido como 15 reuniones de entrenamiento. Y eran de supuestamente dos horas y duraban hasta las cuatro de la tarde. ¿Reuniones de entrenamiento? Mira sí, vos. reuniones de entrenamiento. Bueno, eso, eso obligatoriamente nuestro colegio lo impuso eh, un sábado por mes, reunión de entrenamiento. Entonces va una persona a hablar, o alguna de las que está, habla de algún tema... Por ejemplo, problemas de aprendizaje me tocó a mí, preparé el tema, conversé con las chicas, las ayudé en algunos casos de algunos chicos, les di consejos. Otra chica también llevó de cómo evaluar en, en la etapa primaria, eh, o, o cómo hacer una, pla una planificación que sirva para este tipo de chicos, porque son nenes que no son bilingües, entonces es muy difícil dar ciencias sociales a un nene que entiende todo en inglés y vos le estás hablando de eh, la leyenda de la yerba mate y te claro, mira como diciendo poquito, de qué me hablas es un poquito como de la otra postura ¿no? de dos cosas diferentes te puedo asegurar vos... que es, un, es una vez por semana pero la Intensa. maestra trabajamos toda la semana para dar una clase de seis horas qué linda, María ¿Sí? qué lindo María Amelia eh, lo que me estás contando porque la vivís desde los lugares de los chiquitos, maravilloso el trabajo que hacen y, y también de los lugares del lugar de los cuatro más grandes que tenés como hijos y bueno, y preguntarte lo, lo último, ¿tus hijos eh, también tienen así este, intensos por, por Zoom o por el programa que, que, que elijan para dar las clases o son más tranquilos profes allá? Es la última. Mira, les dan mucha tarea, eh, pero sí tienen, de cada profesor, tienen que conectarse por Zoom, aunque sea una vez. Ah, perfecto. Bueno eh, María, no te voy a entretener más, bueno. eh, yo te reagradezco que hayas no, estado... de Disculpa, que no, Unidos, que de joven no tengo nada, perdón. Te un... Llevamos la, la juventud en el alma, porque <risa> esto es una ropa joven, no solamente para los jóvenes... Físico, sino para las jóvenes que tenemos el, el alma, el, la juventud en el alma. Y creo que es, vos sos una de esas porque la laburamos y nos preocupamos por lo que son los jóvenes sí. diariamente. Yo que... me estaba acordando que el año pasado estaba con vos y con Gaby y con Tiago en Pinamar. Es verdad, es verdad, porque están en vacaciones ustedes y nosotros sí, estamos en pleno invierno. Bueno, sí tenía Hijo yo el pasaje, pasaje pero me cancelaron. No pude. Bueno, nos podemos juntar por acá, así que un millón bueno, de gracias. Nada, me de un mensaje cortito a todos los chicos adolescentes chiquitos de Argentina. Y nada más, y con eso me voy. ¿Vos querés decir el mensaje o querés que lo digas? ¿Vos? Acá? Quiero que ah, todo, todo cortito, como una hipótesis, bueno, así, una cosa. Lo único que les deseo a todos es que esto pase para la salud emocional de los padres y de los hijos, porque también no hay que dejar de lado a los papás, porque los papás se pusieron a ser maestros de sus hijos, muchos, ¿no? Exacto. Y a tener horarios que no tenían antes eh, para ayudarlos, y que están trabajando online, y encima si, tratando de que los chicos cumplan con lo que los maestros les, les, les mandan. Y una cosa que le dije a mis hijas, y se los repito, es que tienen que tener paciencia también con los profesores y maestros, porque esto es todo nuevo para todo el mundo, Exacto. y uno no nace sabiendo... Eh, masterados de computación, para ellos es re fácil todo y para nosotros nos cuestan horas de trabajo aprender a subir, capaz una prueba o un crucigrama. Exactamente. Y eso hay que tener paciencia, pienso que lo que es verdad que uno se le agota, pero para mí paciencia, tener paciencia... Paciencia y tolerancia, paciencia, y tolerancia y, en todos, ¿no? Sí, que después se va a poder reflejar, reunirse... Y bueno, es un año diferente, hay que tomarlo así, no se puede, no se puede hacer otra bueno. cosa. María Amelia, gracias, no estamos chicas. tan lejos eh, en la Argentina de todo lo que está pasando, de estar iguales al mundo, le falta <risa> todo esto, estamos más o menos eh, en las mismas situaciones. Así que te mando un beso enorme. Bueno, un beso, Mil gracias. Chicas, gracias. Un besito. Un beso a tus hijos, bueno, hasta bueno, la gracias Chao, Karina, no, chau gracias. Chao, chao a mí. Nos ah, el próximo invierno. pronto. Chao. <risa> chao, chao. Bueno, y así, acá estamos, ya en el último Minutos de cerrar el programa Laura, muy buena entrevista Gracias Karina La verdad que, bueno, está bueno Me encanta saber cómo vive el mundo de Esto, eh, era una buena Partecita de traer traerla, Amelia Más que es psicopedagoga, trabaja con Nene de tres años y tiene adolescentes. Estábamos con todas las edades este, Todas puntas, las edades, arroba joven En arroba joven, así que no estuvieron ellos Pero estuvo María Amelia, está buenísimo, estoy recontenta y bueno, saber que, que estamos todos igual, no, eh, lamentablemente, pero más que nada, miren lo que dijo Estados Unidos, justamente eh, abre el turismo y se cierran los negocios. Esto es para que la gente también, quizás los adultos, empecemos a reflexionar de que nos tenemos que cuidar. Eh, más allá de que cada uno piense eh, lo, que, lo que piense eh, en todo su derecho y la opinión que puedan tener, pero que no es joda, <ríe> que no es joda y que justamente Estados Unidos, que está empezando eh, su inicio en el turismo, tiene que volver para atrás y cerrar comercios en el momento más fuerte de su, de su año, ¿no? Claro. Eh, entonces, seamos conscientes, Pinamar, seamos conscientes, Argentina, cuidémonos para llegar ilesos a, a la parte turística y que esto no nos afecte y nos, vuelve, nos pase lo mismo. Lo acaban de decir, no son palabras de cualquiera, son palabras de una persona que vive allá. Eh, así que eso también, valorarlo, valorarlo de los chicos y las emociones también es cierto. Así que gracias, gracias por el programa, cada día me, me gusta más hacerlo. Uh -huh. Y bueno, nos falta todavía el contacto con los jóvenes que ya, ya va a llegar en algún momento. Seguramente. Bueno, Laura, eh, nos vemos el próximo miércoles, te mando un abrazo grande. Dale, Cari, gracias a vos. Besos. Chau, chau. Chao, chao. Y así pasó arroba joven en la tarde del magazine.